Esto lo, ha, lo han pagado los de Fue ¿no? Sí, yo creo que sí, Esto el presidente. Pero el presidente de es, que es un señor. Eh, que, de llevar dinero es de un Hay que jorobarse, Tomás. o sea, hay que jorobarse <risa> que el tío encima vaya una vez y no saque ahí el dinero y lo pague de su bolsillo. 10 y te de 50, hombre. Ay, por Dios. Bueno, pero mira, es que, de verdad, la ley de la vivienda, eso sí que. Mira, tengo que. No, un no, compañero, si luego vamos a hablar de un, ocupación. No, ya, no ya, pero es testo. que de verdad, es que, o sea, ya está. Ahora te pongo a Doc y, y a Yolanda eh... Díaz sin perritos, si no siento un dalmata. ¿Quieres hablamos entonces de la, de la campaña? Hablamos de la campaña, vale, vale. Vale. No hablamos ¿Cómo? de ocupación, ¿Vale, vamos cómo? a hablar de un montón de cosas. Vale, vale. que era <risa> que esto, era, no, que no, que que esto no. era de folclórico. Y de Doñana también. Que es folclórico.